Y bueno, eh, no le voy a ocultar que esto me va a dar risa a mí, porque hay cosas que le dan risa a uno. Dos cosas, pero primero vamos con la que, eh, eh, que es la que, la que hace o trae como consecuencia que la otra de risa. Oigan esto, ustedes saben que en el día de ayer justamente yo hablé del motín. Que se produjo en la cárcel de La Victoria y dejó como resultado tres muertos. Y yo decía, pero señores, eso es la de nunca acabar. Los motines, los pleitos en las diferentes cárceles del país y que todas esas cárceles están llenas de armas de fuego. Porque usted encuentra todo tipo de, de armas de fuego en las cárceles y se cometen todo tipo de acciones. Y yo decía que. ¿Quiénes son los que cuidan la cárcel? Bueno, pues esos son los responsables de, de entrar las armas. Miren lo que dice aquí. Primera plana del periódico El Nacional de esta tarde. Presos pagan hasta 50 mil pesos para entrar armas a la victoria. Mírenlo ahí. Presos pagan a, hasta. ¿Dónde que está? Mírenlo aquí. Presos pagan hasta 50 mil pesos. ¿Quién les cobra esos 50 mil pesos a esos presos? Para entrar, mírenlo ahí. ¿Usted lo está viendo? Presos pagan hasta 50 mil pesos para entrar armas a la victoria. Cuando un preso da 50 mil pesos. ¿Quién tiene el poder de entrar esa, esa arma? ¿Quién les cobra los 50 mil pesos para entrarle el arma? Pero oigan la risa. Porque dice la Procuraduría General de la República, <ríe> esto, eh, perdónenme, pero es que, es que a veces hay cosas que a mí no me gusta que me cojan de tonto y que me crean que como aquí hay tantos idiotas en este país, que lo hay. No crean que todo el mundo es idiota. Miren, autoridades aún no saben cómo se ingresaron armas a la victoria. Oigan, ellos no saben. Y están hablando ahí de que dan hasta 50 mil pesos. Mírenlo ahí, autoridades aún no saben cómo se ingresaron armas a la victoria. Yo digo que eso es lo que tiene que darle risa a uno. Porque cómo usted me va a decir a mí algo que hasta un muchachito pequeñito, por intuición, debe saber que autoridades corruptas que cuidan los, los penales y las cárceles son las que introducen las armas, la droga. Pero eso está claro. ¿Y cómo usted le va a decir a un país que usted todavía no sabe cómo ingresan eso? Pero eso lo sabe todo el mundo. Esto es ahí que yo digo que lo, lo que le da ganas de reírse a uno, porque eso es inconcebible señores, sencillamente eso es inconcebible. Entonces, eh, nada, ¿qué tiene uno que hacer? Cuando uno ve un disparate así, decir que como sociedad, como país, estamos mal, pero muy mal, donde aquí no hay seguridad en ningún sitio, donde el oro corruptor lo corrompe todo y eso es siempre porque ustedes ven que pasó este caso ahora y que hacen de que requisiones que ahorita que ahorita al poco tiempo vuelven pero no en la victoria en todas las cárceles de este país usted encuentra armas blancas de fuego droga usted encuentra de todo yo le he contado ya varias veces lo que me dice un amigo muy ligado a, a, a, a militares, porque ese amigo tenía un oficial de cierta graduación. Y entonces me, me contaba cómo un jefe en esa fortaleza, en un momento dado, sacaba a un reconocido narco de este pueblo que estuvo preso ahí y lo sacaba a beber para Santiago el amigo mío manejando. Porque el amigo mío que me consta que era amigo de esa persona, él manejando el carro y sacando a ese señor a beber. Y yo le he contado otra historia de otro amigo que estuvo preso ahí, lo sacaban a parrandear para Caribe Night Y un día le cogió lo tarde, porque llegó el día y el hombre estaba en la calle, estando preso ahí. Ya hace un tiempo, porque no voy a decir que eso es ahora. Pero no me vengan con eso, señores. Y, y los presos, eh, cuando pagan a oficiales, eh, lo, lo ponen en sitios privilegiados y le llevan mujeres, y le llevan whisky, y le llevan bebida, y le llevan de todo, señores, a base de cuarto, porque esas son partes de las cosas que hacen oficiales, que usted lo ve que con un sueldo y después lo ve con finca y lo ve porque hacen todo ese tipo de cosas cuando son jefes. Entonces es una corrupción generalizada, que no han podido controlar ningún gobierno en este país, ningún gobierno, todos han fracasado porque ya en este gobierno en la victoria se han dado varios casos y aquí en Macorís hubo un muerto en esa cárcel con un arma de fuego. Ustedes no recuerdan, en tiempo atrás un muerto ahí y en otras cárceles le ha ocurrido lo mismo. Entonces esto es una vergüenza, señores. Esto es una vergüenza del país que en ciertos aspectos, en algunos aspectos se ha avanzado, en otros no. Nos hemos quedado rezagados. Pero. Vamos a esperar que. Un día eso pueda controlarse. No sé cuándo. Que, claro porque es una cosa señores. Es una cosa increíble. Increíble, increíble, increíble. Cuando están esos presos poderosos. En esa cárcel. Eso, eso es. Eso es esto porque pagan para estar bien. Cuando, cuando Ramoncito de Figueroa, el grupo de banqueros que quebraron a Baninter, estaban en Najayo, eso había que ver, eso irritaba al narcotraficante Rolando Florian Félix, que era el preso que gozaba de más privilegios, pero como llegaron estos tipos, que eran ricos de cuna, de arcunia, de la alta sociedad, banqueros, ya ellos eran los líderes en la cárcel, porque hacían fiesta, fiesta, le llevaban mujeres, conozco una mujer de aquí que iba ya a Najayo, una mujer muy bonita en, en ese momento, que iba eso, que le llevaban mujeres a, a Ramoncito y a ese grupo de gente, imagínese usted,